Eh, bueno, eh, mira Ángel Lizardo, tenemos algo ahí sobre Farruco, ¿verdad? Que dijo algo ahí en las redes sociales. Está muy interesante lo que, lo que está diciendo el puertorriqueño. Vamos a ver. Farruco pide misericordia a Dios por todo lo que está sucediendo y por la canción Pepa. Me oh, imagino que él pidió no. misericordia por eso también, <risa> Pero vamos a ver qué di dice Farruco. Bueno, eh, el artista Urbano Farruco, pues, está haciendo noticias por un, un escrito publicado en la noche del martes en las historias de su cuenta de Instagram, donde pide misericordia a Dios. Farruco, cuyo nombre de pila, como saben, es Carlos Efrén Reyes Rosado, oye, parece dominicano, familia de, de, de Marco, debe ser, también había posteado este lunes una parte de la canción de vertiente religiosa incompleto, lanzada hace nueve meses en colaboración con Onel Díaz. Reyes Rosado aseguró que Dios ha obtenido misericordia para con él y pidió a sus seguidores no dejar de orar. El cantante empezó a adoptar este comportamiento tras anunciar el 1 de enero la pérdida de su amigo, conocido como el Indio. Ahí vemos eh, de las historias, ¿verdad? De las declaraciones que puso Farruco. Farruco, pues que está tomando. Y ahí está otra captura. De, vamos a ver si nos la ponen a la anterior, eh, muchachos. Eh, ahí vemos, ¿verdad? Un estilo propio de Farruco con sus eh, eh, tatuajes y todo. Entonces ahí vemos a Farruco, quien pues recalca, ¿verdad? que... El amor es algo que tenemos que rescatar y que está sucediendo tantas cosa en este mundo que muchos están ciegos y no lo están viendo. Así que, Dios, misericordia. Esa es la esa es la parte de los mensajes que ha puesto Farruco. Yo creo que Farruco se ha puesto así desde que vio el tema, ¿verdad? El remix que hizo la Juventud San Pablo con <risa> <risa> de la canción Pepa. Sí. No, mira, eh, en uno de esos que iba a tocar de cuando él, él no subió de cosas que habían personas eh, comentándole a él, decía a él que, como decía él, la, la, la cita bíblica que hay que tener de pecado, que tiene dar la primera piedra. Entonces él decía, ya vivimos en una sociedad en la cual, si yo no le canto este tipo de canciones comerciales como Pepa, mm -hmm. ese estilo, no la van a escuchar porque ya están acostumbrados a mí. Entonces esa canción incompleta que él eh, había hecho, una cristiana anteriormente, sí. dice, él no tuvo el mismo auge que le dieron a Pepa. Entonces... Ahí que deja dicho, que él decía, estos jóvenes que están aquí buscan que alternativo utilizando lo que llama la atención, pero con palabras que significan y llegan y dan el mensaje de lo que tienen que llevar. Entonces, realmente, eh, desde ese tiempo y más, hemos visto un poquito de, de cambio de farro, él está abriendo más un poquito esa parte de su vida y de lo que Dios, pues, está haciendo sobre él y que realmente es algo en lo cual no se puede indagar mucho porque es algo que entre él y el señor como yo he estado de crisis uh -huh. design que dio la, la cosa esa, ¿sí? Sí. no porque esta señal de porque lo sabrán ellos pero le deseamos todo lo mejor a farruco si él sigue a dios no es nada malo es lo mejor del mundo uh -huh. y donde sea se le apoya si quiere seguir porque claro. una vez lo comentó que no sabía si quiere seguir la línea en la que está actualmente o variarla claro tú sabes que ellos realmente siguen esa línea porque tienen, tú me entiendes, tienen que sobrevivir en este mundo sí. y esa es la línea que ya, cuando ya tú llegas a un nivel ya espiritual tan grande como, por ejemplo, llegó Héctor, Héctor Delgado, el sí. antiguo sí. Héctor El Fadel, sí. que ya que abandonó todo eso ya porque ya llegó a lo, a lo más profundo y se pudo levantar con la fuerza divina del Señor. Ya hay entonces que tú sueltas todo eso. Pero mientras, mientras estos artistas eh, eh, le hacen el llamado, espiritualmente se le hace el llamado, pero ellos todavía como que como que no no pueden soltar lo que tienen, tú me entiendes, porque todavía no han llegado a, hacia, hacia lo profundo. que, que no porque, lo hacen de una no, vez? No, porque por ejemplo ya el, el Delgado ya llegó a un nivel donde ya él pensaba suicidarse, tú me entiendes, ya él no podía seguir con contrato con Jay-Z, con la Ronation Nation y contrato mundiales millonarios pero ya él no podía, tú me entiendes. Pero uh -huh. que todavía Farrugo quizá está teniendo el llamado, pero todavía no tiene no tiene ya ese eh, eh, eh, para soltarse todavía, no sé si me están entendiendo, no o sea, no ha llegado, a... no ha llegado, no ha tocado fondo todavía. Todavía no quiere dejar ir eso que está viendo ahora. Tiene que aprovechar todavía, tú me entiendes lo que... Es? No, hombre, también, cada también cada quien, tú sabes, tiene su propio proceso. O sea, cada quien. Eh, ¿Cómo dijo hace la afa Que en par de años se entrega no dinero. pero No, pero eso es lo de la de que en par de años no, no. eso eh, Para algunos eso es algo rápido, algo que ya tú sabes que los. No, no, porque eso para es. Para otros es algo más rápido. Es como rápido, te digo. Como, tú sabes. de la opinión de la persona lo que quiera hacer uh -huh. con su vida. Lo, importan, lo importante en este caso de Farruco, y es que yo lo estoy viendo, es que él. Eh, trata de estar como en paz consigo mismo. Sí, sí, eso o es sea, lo que está buscando. Ya sí, está tra eso. Tratando ya de estar en paz espiritual, ya Exacto. con su familia, ese tipo de cosas. Y, y, y, y me imagino que él, con esta palabra, lo que ha hecho es que él está reflexionando muchas cosas, ¿tú me entiendes? Y ya lo que la música es parte de su trabajo. Correcto. O sea, ya son otros 500.